Hay un grupo de jóvenes con poderes extraordinarios. Agustín, el chico de goma, los golpes no le hacen daño. Os de Neo, para cuidar a todos los superhéroes de 18 a 25 años.